Buenos todos chicos y chicas, un día más seguimos con la serie de consiguiendo el backflip. Y en el día de hoy tenemos alguna sorpresita que no me esperaba yo, pero la veréis más adelante Bueno, os recuerdo siempre que os podéis suscribir, dar like y seguirme en Instagram, Twitter y Twitch Que los tendréis en la descripción y en el comentario fijado También os podéis pasar por mi página web donde hay un montón de cosas y ahora la estoy actualizando También os quería recordar que nunca os lo he dicho, pero si jugáis a Fortnite podéis poner el código Lorente en la tienda de Fortnite Que me apoyaréis como creador y hoy, un día más, tenéis, al final del vídeo, los mejores comentarios del vídeo pasado. Últimamente el canal está yendo bastante bien para el cambio de contenido drástico. Pero me gustaría que compartís los vídeos con vuestros amigos, porque así me apoyáis el doble. En cuanto lleguemos a los mil, habrá una sorpresita. Pero eso lo sabréis cuando lleguemos. Dicho todo esto, dentro vídeo. He de decir que en el día de hoy no estaba bastante cómodo haciendo los backflips sentía que no había mucho progreso un poco sí la verdad como podéis ver en estos backflips son bastante similares a los del día anterior entonces lo que he hecho básicamente ha sido potenciar el impulso de cadera y abdomen este ejercicio consiste en llevar el abdomen y la cadera hacia el pecho, intentando levantar la cadera lo más alto posible, de manera que nos ayudará a la hora de girar en el aire. Mi objetivo con este reto, aparte de conseguirlo, sería conseguirlo en menos de una semana, así que voy a dar lo mejor de mí para ello. Y pues bueno, aquí básicamente lo que hago es con la barra girar mi cuerpo de manera que haga el mismo movimiento que haría haciendo el backflip De esa manera potencio mejor la cadera Ahora pasaríamos a directamente los abdominales y todo el tren superior con el ejercicio de la rueda abdominal. Este ejercicio es muy importante, rotar la cadera hacia adelante de manera que trabajes mejor todo el core. En serio, os lo recomiendo, por 9 euros en el decalón mismo, si sois de España... Obtenéis esta rueda y de verdad que va muy muy bien Notaréis los abdominales que os arden Bueno, pues este es el final del vídeo, básicamente el día de hoy no ha sido bastante bueno, pero he aprovechado para mejorar mi potencia abdominal y de cadera. Y vamos a pasar directamente a los mejores comentarios del vídeo anterior, espero que te toque. Y si estás viendo esto, no dudes en comentar porque es muy probable que te toque a ti para el próximo vídeo. Pues el primer comentario del día de hoy es para Gored. Que dice, ya casi te sale, vas muy bien, si sí, crack me encanta, te sigo desde los 2000, supongo que dirá desde los 200, porque yo aún por mala suerte no tengo 2000 seguidores. Y si te impulsas un poco más y das la vuelta más rápido, te saldrá, ánimo bro, muchas gracias Gore, espero que me salga dentro de poco. Pasamos directamente con ese que ya lleva dos días consecutivos saliendo en los mejores comentarios, es una persona que es muy activa en mi canal, por eso se merece salir. Y dice, clickbait, minuto 5.16 F hasta que te salga <risa> Y bueno, básicamente hice un, un poco de clickbait en esa escena Y como podéis ver, clickbait ay. Y el último comentario de hoy es para gibad un saludo desde aquí bro Que me dice, quiero salir en Youtube Pues ya estás saliendo en Youtube, crack Y dicho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo Dejadme en los comentarios cuánto creéis que me queda Para conseguir el backflip Y yo espero que me quede poco Nos vemos el día de mañana. Adiós.